Precisamente al final de la tarde del día de hoy, el ministro de Energía y mina el ingeniero Antonio Almonte, en compañía del Gabinete Eléctrico, pusieron en funcionamiento el anuncio de manera muy importante que a partir del día de hoy se estarán incorporando precisamente unos 250 megavatios al sistema para contrarrestar los apagones. Importante en todo esto comunicarle a la población de manera clara y precisa cuál es la razón y la situación que ocurre con los apagones, que es muy importante. El ministro de Energía y mina el ingeniero Antonio Almonte, le explicó al país de manera muy detallada qué está pasando y cuál es la razón de por qué están ocurriendo esos apagones en todas partes del país. Yo creo que no hay un lugar donde no hemos sufrido el golpe de los apagones. Tal como los he estado pidiendo la población, se comunicó al país en una importante rueda de prensa que se estuvo llevando a cabo desde las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas y allí se explicó de manera muy clara y precisa. Vamos a escuchar las palabras del ministro, por favor. Que tenemos en el día de hoy es muy elevado. Y para eso quiero anunciarle al país que de entre esta tarde y la noche de hoy... Se van a adicionar al sistema alrededor de 250 no, nuevos megavatios. Vamos a ver si. No. Para eso hemos, estamos contando con la colaboración o la integración de plantas eléctricas que están sirviéndole hoy a Falcondo, también a Barrigor y otra planta eléctrica del sistema como Sultana del Este. Lo que quiere decir que de aquí a bien entrada la noche tendremos 250 megavatios adicionales por gestiones que hemos hecho para paliar la crisis de generación además a final de semana entrará entre sábado y domingo a producir 150 nuevos megavatios la eh, generadora estrella del mar 3 eso significa que entre el día de hoy y el fin de si el sábado debe entrar al sistema cerca de 400 nuevos megavatios queremos decir además que entre las medidas tomadas por el gobierno para corregir el tema del déficit estructural o oh, de la insuficiencia estructural de oferta de energía eléctrica en el país que heredamos en el 2020, eh, este gobierno también, aparte de la licitación de Manzanillo y la licitación de urgencia referida, también dispuso y lanzó otra licitación de 800 megavatios que ya está en fase avanzada de conclusión. Señores, escucharon ustedes las palabras del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Así es que se le habla al pueblo con datos técnicos y precisos y ante la situación del calor que ataca este pueblo y ya la información de que vamos a tener esos 250 megavatios incorporados al Sistema Nacional de Energía. Señores, Qué bueno, qué bueno que el ministro de Energía y Minas y el Gabinete de Energía que estuvo allí, de todo el gabinete que componen lo que es este equipo eléctrico, estuvieron en el día de hoy conversando con la prensa, dando detalles precisos de qué ocurre en nuestro país y la solución que vamos a tener ya en lo inmediato.